¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy paseando a Truc, mi perro, que es esta especie de mezcla de mastín, mastín uh, y perro de los Pirineos. Adoptado, por supuesto. Eh, la verdad es que me he pasado a, ayer viendo vídeos sobre cómo hacer webinars y me he dado cuenta que hay un montón de vende pelos en este sector. Y todos tienen el mismo, el mismo modus operandi. Me explico. Evidentemente tienen la técnica. Se han comprado un, una cuota en Webinar Jam, en GoToMeeting o en una de estas herramientas de webinars que no digo que no funcionen, pero que al final lo importante es el contenido. Os cuento. Yo los llamaría webinar milagrosos. Todo consiste en segmentar bien el público objetivo. En decir eh, a través de sobre todo facebook e instagram pero también en google en display y eh, ver pues eh, poner un lead magnet o como tú ya sabes que es un, un documento interesante una masterclass que ellos dicen de yo que se vamos a ver cómo vender pan eh, las mejores técnicas de vender pan te lo cuento en un webinar eh, con solamente tienes que registrarte y ahí está el kit de la cuestión es un tema estadístico simplemente se registran mil y habrá algunos pánfilos aunque sean tres que serán capaces de comerse entero un vídeo que ya está pregrabado siempre en modo on automatizado en el cual este señor o señora no sé por qué todos son señores nos dicen nos cuentan su vida durante aproximadamente 20 minutos supongo que todo esto está estudiado segurísimo que está estudiado te cuentan su vida yo soy tal tuve un problema luego lo... renací suelen renacer de las cenizas y gracias a su técnica pues son casi millonarios eh, la verdad es que todos venden alrededor de 10.000 euros 10.000 dólares 20.000 dólares cada día luego vives vives mejor dicho ves dónde viven y dices que quizás deberían invertir esos 10.000 dólares diarios en, una, en un apartamento un poquito con más de glamour. ¿eh? Pero ahí es donde empiezas a descubrir que realmente detrás hay un vendetónico. Y que siempre habrá un idiota que pague los 1.000 o 2.000 euros para una secuencia de vídeos que los puedes encontrar gratuitos en YouTube. O apuntándote en un curso real. Que conste que no estoy generalizando puesto que hay auténticos cracks de este tema pero lo que os estoy advirtiendo es que veáis bien la diferencia entre lo que es un crack y un puñetero vende tónico como decía una vez han, te han contado la vida de quiénes son y a dónde van y, y por qué empiezan a hablar sobre su método su método evidentemente es el mejor del mundo y de posiblemente del universo y con este método es muy posible que te hagas multimillonario el tercer paso todo está súper estudiado es que simplemente ellos te dicen te dan testimonios de gente que ha pagado por el curso o gente que se ha inventado en el cual dicen que, que gracias a ese webinar gracias a ese tío se han hecho también multimillonarios y han empezado a vender ya dos o tres cursos de 3.000 euros cada uno. El cuarto paso es cuando empiezan a enumerar, que a mí es el que más me gusta, <risa> empiezan a enumerar eh, de su sistema, en el cual te han, dado, te han dado dos pistas, empiezan a enumerar lo que vale. Y empiezan a hacer una retaíla de precios en el cual empieza, bueno, si te doy las plantillas de mi sistema, 4.000 euros o dólares. Si te doy los vídeos... 2000 más el valor de las cosas, ¿no? Una consultoría mensual, semanal, 10 minutos solo para ti, mil más valorada en mil más. La cuestión, reduciendo el tema, es que ese curso tiene un valor de 10.000 euros. Os lo juro que es así, os lo juro. Y luego al final va el tío, en general casi todos, y dice, por ser tú y porque estás viendo este webinar después de una hora y media de webinar eh, te dice estos 10.000 euros de valor por ser tú los reduzco a 900 todavía esperas un poquito más y al final los 900 dicen pero estos días solamente dos días por haber asistido te lo dejo en 400 es brutal pero ahí no acaba no acaba el tema eh, seguramente evidentemente en el webinar en estos programas webinar jam y todos estos que os he dicho te da la opción de adquirir el curso pero ya y ya entras pues en el pago y bueno en santas pascuas has caído en su trampa no pero aún así la técnica consiste en seguir, hacer un seguimiento con unos mails automatizados que son más largos que un día sin pan y son más pesados que un polvorón en el desierto. Estos mails te siguen persiguiendo con querido Juanjo, ahora por ser tú accederás a mi grupo personal de Facebook y a mi grupo privado de verte de, de saber qué y te dejo el curso por 350, quedan dos plazas bueno, pues la verdad es que la concatenación de emails está más que pensado, está automatizado y todo está, incluso él dice te regalarte la plantilla. Pues bien, yo no sé si con estos cursos aprendes lo que realmente te, te dicen, a ser millonario con, con un simple webinar automatizado. Pero lo cierto es que habrá panfilos que estoy casi seguro, no, seguro que los van a comprar. Tener cuidado, poned criterio y no os fiéis mucho de los webinars todo a 100 de eh, qué veis por ahí. Os lo digo yo. Seguimos en este canal. Me voy a pasear al Dover One y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Un momento, antes de, de despedirme, quería que os apuntarais a, a mi webinar. Si no lo hacéis, de todas maneras sí que podéis consultar estos dos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, un saludo, chao.